Y luego, el marzo agerturato ala, burura. Aizpatasuna. Sein ederra den, señongi batzen gaituen emakume zezagunak familia kutsuarekin. Ekinian gabiltzan emakumeok, argi begu noran eman behar ditugun pausuak, baina badakigu ere, biderik ez legokeela abia punturi gabe. Gure aurretik izan ziren hainbat eta hainbat emakume, gai izan ziren bazamortu utxazen gizartean azimoreak Tengo el honor de ser la primera mujer que utiliza esta tribuna. Quiero hacer votos para que este país. Dentro de muy poco tiempo tenga una representación femenina muy superior a la actual. Eso querrá decir, que el país y las instituciones van por muy buen camino. Gurezat Heredo es referente, inspiración. Yo estaba en una familia pues, muy abertzale, pero en un periodo muy represivo, como era la dictadura de Franco. Nosotros hemos vivido siempre ese periodo, pues eso, desde la resistencia, como unos proscritos, como estábamos los aberchales. Yo en casa he visto siempre pues, dar dinero, por ejemplo, ¿no? en la clandestinidad, pues para mantener las instituciones que había fuera. Y entonces ese fue el caldo de cultivo que yo tuve. Lo que pasa es que aparte de lo que vives en la familia, eres tú misma, ¿no? porque en las mismas familias surgen personas distintas. Yo desde muy pequeña, eh, además, tenía una vocación política muy fuerte. Si yo tengo que buscar dónde empiezo yo a interesarme por la política no es en mi casa. Yo eh, iba destinada a trabajar de secretaria en algún sitio eh, y rechazo ese destino que de alguna manera se me había, se me había trazado. ¿no? Yo siempre he tenido inquietud con la política, ya desde los 17 años, 18, a mí me atraía la política. Y además tenía como muy perfilado cuál era ¿no? mi ideología y dónde ¿no? quería estar. Eh, pero en mi casa no, no había una tradición política, no se hablaba de política. En mi casa se trabajaba y además el tema de la política decían, bueno, eso, esos líos son para los políticos y nosotros somos gente sencilla que aquí lo que hacemos es trabajar y tal. O sea, no, no había una inquietud política, ¿no? pero yo la tenía. Además, que se te decía, joder, sube Eché de campo con la mía, o sea, echían no sabucho y la unzenón, no sabucho. Beti, llera, bum bum bum, beti que ha un sacitien campo. Etá, besteda tienes al cielo. que no vaya que enviar, este la hanningo ayude. Y mi madre me dijo que vale, y con el tiempo le pregunté, le dije, ma, tú cómo me dejaste, porque yo no era consciente, pero ella sí, ¿no? Y me dijo, pues mira, me lo dijiste con tal convicción y con tantas ganas, que dije, bueno, pues si le digo que no, lo va a hacer, pues eh, venga, adelante, ¿no? Bildu egin itjun, senarra, biokitzen daugen den, da, Mikel semea eta Magia labata, esanien begira, hause torrizaita eh, eskutara. Honek gure alda aldaketa hondibat ekarriko du, eta eh, aldaketa horretan badanok erantzun beharko deu. Moldatzen bagea, segiko da, baina, ni konturatzen ba naiz, gure familia bizitzarako kaltetan dala ez da segiko. Et hor bai e, Mikelek eta bai que esan zidaten, zuk baietzen zan ama, eta gero ikusiko dego baina gu ere saiatuko gea, eta bueno balasi izan zan. Etxe Edenak ezberdin dira. emakume ez berdin geren bezala, baina gauzako betzeko kriñak batzen zintuzten. En Eibar había un grupo importante del Partido Socialista. Yo solía ir allí para llevar eh, pues lo que me mandaban. Me decía, pues tienes que llevar esto. Pues yo llevaba. Y, claro, en, en, también en, a veces con algún cierto riesgo. Pero bueno, era muy, muy inconsciente y, y me daba todo igual. Y entonces iba yo con mis 600 allí y les dejaba la propaganda, les dejaba lo que, lo que me pedían. Y ahí conocí a, a muchas mujeres de Ibar que, con nombres tan bonitos como Libertad. Tenían un, una especie de implicación en el Partido Socialista que venía de padres y abuelos. De ahí chakin, cuando van política me sigue eh? me sigue van, ah va yodo la, yodo la nera tan de Franco y las Eijun, Ana Izarena que es antidana Macarne, <música> para ver Eta duda arigabe. Empieza a haber mitines en San Sebastián y me voy, yo recuerdo de haber ido sola a muchos mítines, estuve oyéndole a Carrillo, por ejemplo, en la me iba sola y yo decía, yo quiero ver qué dice uno, qué dice otro, aunque yo pensaba de una manera y sentía de una manera, decía, bueno, esto es nuevo, vamos a ver qué dicen. Entre el ambiente este, diríamos, de los que estábamos aprendiendo euskera y en la facultad de filosofía, empiezo a encontrarme con gente que piensa, que quiere pensar, que quiere poner en cuestión cosas. Zeruko argian, idazten así behar nuela pensatunen, eta esan de zadan, nire eta eh, alako, eh, izen bat jarri está. emakumearen jasokundea. Ba, nik oso garbinuelako eh, pertsona nintzela, eta, bueno, emakume jaiotako pertsona, baina pertsona dituen, es eta obligación eta eskubide guztiekin vea la escuela de la ciudad. Señedera de un idealismo, el mundo Sein bear escoa, defensa. Sein zein bortitza patriarca naita diseña zeukan las políticas aurrez mundo jotzea Era un mundo muy masculino, eso sí que es verdad. Un mundo tremendamente masculino. De hecho, la relación era como un 20% de mujeres, 80% hombres, dentro de los militantes del Partido Socialista. O sea, que es muy pequeña, ¿eh? Hay 65 miembros en el Comité Central y 6 mujeres. Y en el Comité Ejecutivo hay 22 y 2 mujeres, entre ellas yo. Pero es muy eh, significativo del porcentaje tan pequeño de mujeres que había en ese momento, de 65-6, de 22-2. Había, eh, había mujeres eh, militantes, ¿no? y luego estaba la juventud comunista, también había chicas. Lo que pasa es que luego, cuando tú vas subiendo, cuando vas hacia la dirección del partido, ahí es donde disminuye el número de mujeres. Pero yo creo que es un fenómeno que es muy frecuente en, en todos los sitios. Si tú vas a un instituto, igual mayoría mujeres, pero igual el director es hombre. ¿eh? Eh, vas a un consejo de administración, no veas, es que no ves una mujer, ¿no? Pues es que no se consolidan las mujeres. Mira, si empiezas a hacer un repaso de todos los nombres de mujeres, desde la transición, lo mismo en España que en Euskadi, que tal es que van desapareciendo todo, no se consolidan. Tienes hombres que echan hasta raíces ¿no? en los puestos. ¿Eso qué quiere decir? Pues que aunque vemos, y es cierto que se están dando pasos muy importantes, pero están puestos por los hombres. Al fin y al cabo ellos están gestionando, la integración de la mujer la están gestionando ellos. Todas las mujeres que están hoy en día en los cargos, a los más importantes, todas, si son sinceras, saben que les han puesto los hombres. Y te quitan los hombres y ponen a otras. Bueno, hoy es el día que todavía no hemos tenido ni una diputada general en ninguno de los tres territorios, ni una alcaldesa. No te digo ya, Lendakari. Eremu público arencudea que está, era eso tengo lo que se ha visto de la mujer. Es espada. La valoración que había sobre la mujer era tan mala, tan mala. Como que no servía más que para criar hijos y limpiar la casa. O sea, no podía pensar en política. Entonces yo en aquel momento en algún sector era una, una salida. Asamblea batean, asalduzan, asamblea que egite que ni Castela. Está, bueno, la anterior que más vinartean, papel de cadena, la y el en momento la que se que claro? que que la se naranzan poco así las riñas se han cogido solo han elegido ni se agate qué es además es con tu baño lento la neguin no ya vale vale ni coja tu gabe eh has cohibido sin niña en coche en el debate a travestia eta un debate en artur non chartel bat eta talo ibaseón no es acordate en ese debate con y se han cogido dieta baño único irne quién se está neré eta ni que baño, ni taco, ni... Baño, se ha tenido añadir, ni ¿eh? eh, que se haya tenido añadir, ni que se haya tenido añadir, ni que se haya tenido añadir, ni que se haya tenido añadir. Añadir, anécdota chiquilla, añadir. Oreg Dana que era acustendo, seguro era mi siguiente. Nunca. Yo nunca he cobrado. cobrado No, cobré en, en el a las, eh, los desplazamientos, nada. ¿Qué va? ¿Qué va? Nunca. ...más pagar la cuota y... ...sí, sí, no, no... ...no no, no. Normalmente los temas sociales los llevábamos las mujeres... ...sí, y además era una de las cosas que solíamos decir, ¿no? Cuando yo llegué todavía... Eh, ...sí que todavía se veía esa diferencia, ¿no? Entre los temas gordos... ...iban para los hombres y el resto para las mujeres Eon zien orrelako komentario batzuk eta galderak egiten arropari begira eta ia pelukerira asko tan jutenitzen edo ez edo orrelako galdera batzuk egon ziren O sea, yo experiencias de esas he tenido muchísimas, muchísimas. Iré a una radio a entrevistarte porque estás en el Parlamento y empezarte a hacer unas preguntas absolutamente absurdas de tener que cerrar pero absurdas de y tu marido está celoso y cosas así y decir oye como sigas por eso me voy o sea te dejo te dejo aquí en la radio a tú solo porque a mí no me haces ese tipo de preguntas no de esas continuas. Yo sé que la corporación anterior el alcalde nos recibió un día dijo ah todo mujeres y veníamos tres, todo mujeres, las mujeres a la cocina nos dijo. El último alcalde, no, no, no quisiera dejarle mal, pero es que, la verdad, nos sentó fatal. Las mujeres a la cocina. Bueno, yo lo hago muy mal, pero bueno, yo fate, iba a intervenir en la tribuna y me silbo y no le mandó de la cámara. Me fastidió tremendamente, era humillante para una mujer. Hay una reunión interna del partido y llega un día que voy yo y sola. ¿Pasa aquí? O sea, a mí nadie me ha desconvocado. Y donde me dicen, hay partido de la Leti. ¿Qué? O sea... Les dije, pues no entiendo nada, y el lunes siguiente yo no fui. Y, Esther, ¿qué te pasa ahí? Pues que hoy tengo hija. Eran kidetasuna. Hain suna. al daulertséa. Sem batur te dará mazagú. Echeti tampoco lana Echecoa, biscarria, narcen. Plana, guiches y justen. Villar en Godía, traeros a Gardoteguía. Ni que os ha tenido joder. Eh? Oye, echen el gico de Van Norwich. Right? Y lo mismo que las reuniones en mi partido, pues era a partir de las 7 de la tarde, eh, porque así llegaban a su casa y estaba todo organizado y no había ningún problema. Eh, en el momento en que las mujeres empiezan a incorporarse a la junta de portavoces o tienen la presidencia del partido, como ocurrió en mi caso con María Sagil, en el que las reuniones dijo no no las reuniones son a las 3 a las 4 de la tarde porque yo quiero llegar a mi casa y estar con mis hijos. Y eso va, lo va cambiando la mujer cuando va llegando a sus puestos de responsabilidad y se lo cree. San <risa> campo aladeira de gogoko y es la carquechia. Echao chigabe, baño, baño el campo eta bueno, lo que tú sabes lo privado eta el público al, o sea. Ni clanash con el se llumenosquen eta zarrenáx ortiurtes eta un teu o narezan, ¿qué tipo de mundo va sartu? Te katy que checolana oso ogorradán. Sarten te ayuduz lo va ten jaquimbar de subiru el teatro, ahí se fricuá de arte. Etauqui oso oso ederra. Eta no no se puede decir que hemos estado sin hacer nada, hemos <laughs> tenido. Y luego bueno mis hijas bueno ahora. No, no dicen nada, pero yo creo que han sufrido un montón, porque yo me las llevaba a todos los lados. Yo no me quedaba en casa. Me iba con ellas, nada, venga. Reuniones de todo. Siempre, o puzzles o no sé qué, les, les montaba, para hacer los deberes, para no sé qué, todo organizado, y luego ya me iba a la reunión. Nunca me, no, no me llamaron la atención ni nada. papel asko, en ni me sumituta, ¿eh? Esta normalidad, si cuestiona esan, cuestionatzen así, san bitarten, Yo creo que ahora se tiene más en cuenta la conciliación. En aquel momento y con, una, con, una, con un grupo de trabajo que era masculinizado, la conciliación yo creo que la llevábamos cada una. Embarazada de ocho meses, a, acepto ser presidenta de la gestora para constituir el ayuntamiento de la Sartreoria. Y a los diez días de, de, de tomar posesión de presidenta de la gestora, me hacen una cesárea para sacarme al niño, porque ya tenía un accidente y no podía dar a luz normalmente. Y, al, y al, al décimo día, que ahora yo me río, bueno, me alegro de las 16 semanas, al décimo día yo estaba trabajando. Al teniente alcalde de Servicios Urbanos se le invitaba a las fiestas del barrio. Entonces fui yo como representante del ayuntamiento y que me dicen, uy. Ay, va, si eres mujer, pues no puedes entrar, porque las mujeres no, no pueden entrar. Y le dije, ¿qué has dicho? Una sociedad nos invitó al ayuntamiento a algo y fuimos. Y alguien dijo, sí, pero las mujeres no pueden ir a, a esto. Y le dije, sí, hombre, sí, cómo no. Sí, y le dije a Jesús Mari, no te preocupes. Y sí, sí, sí, la presidenta también de la comisión de fiestas este año, tampoco le hemos podido, porque como es mujer este año... Y me dice, oiga, perdone, pero... Las mujeres no pueden entrar aquí. Y le digo, y no se preocupe. Yo no vengo como mujer, vengo como concejal. Mira, vais a ir a buscarle a la presidenta de la comisión de fiestas y yo, y vamos a entrar los dos. Y como te pongas tonto, vas a tener que llamar a la policía para sacarnos. Porque aquí vamos a entrar los dos, porque aquí está el ayuntamiento de Donosti. Este un hombre o una mujer. Kataska Isugarriak eta mengarriak izan ziren. Baina aurrera gen zenuten. Izan ere, zeharo anitza garela onartuta ere, guk guztiontzat berezitasun bat hartu beharko ba genu. Justu aurrera egiten jaketearena da. Arresi sondoenak ere baditu bere pizadurak eta orkitu zen ituzten. Oso oso egora escasa eh, eskasa genuen ez da? Baina, bueno Piscanaka, piscanaka, bida egin genuen normal normalkuntza lorrean genuzkan, besta zenbait, beharrei begira. Terminología, euskara batuaren e, garapena eta edapena, euskal harremanak e, egituratu eta euskal india, e, behar zituen, bai egoitza bera, eta baita biti alde aldetik hastea. Recuerdo proyectos eh, como cerrar durante aquella legislatura lo que habían sido los dos grandes orfanatos de Guipúzcoa, ¿no? eh, tanto el de Fray Soro como el de Segura. ¿no? Y a partir de entonces viven como hoy viven los menores tutelados. ¿no? Ahora hay ayudas. Cuando no había ayudas, yo tenía partidas económicas para ayudar a la gente, que no tenía ni para comer. Yo llegué aquí con el 32% de paro, ¿eh? revertir eso, una situación complicada. En ese tiempo se hizo la Escuela de Arquitectura, logramos, uf, trabajamos, pero de verdad, de verdad, mucho con el tema y se logró, se logró. Llegué a que me colegué al oso genitu la cultura. Esta prensa ni cara agarría saldo guiñán, así para lleche, quien jarra y tuvo cursale, quien estaba calera, se eh, saniquez. Oso, oso, legué al di potente y sánchez. En el <risa> momento paulita, se de decía en eh, la carretería, eh, Ramón Solupes, se van en eh, diputación. No variantes de la porque hay desastre. También y bien. La etapa es importante para que el Cusgarri y San San Coldo Michelin se y Uleratzeko modu berri bat, erakuzketa aretoa, zezanik ez, e, anantolatzezien ekintzak, euskal kulturari ematen zitzaion espazioa. E, esango nuke, Koldo Mitxelena izan perla de la corona, es Saillatu nintzen, nere taldetan geroz eta emakumagaiago egon zitzen, eta noski ni haurlaritzara iritsi nintzenetik uztienuen urteak gogan hartuta 2001 ba pentsatu emakumezkoi begira erezea aldaketa izantzan eta alderdi horretatik va bueno esatzen dezu bueno guria alegintzaekin gendun beste askorekin batera noski baino horrer emaitzak izan dira está mira era en todos los gobiernos y de, de otros países. España también tenía Instituto de la Mujer, otros tenían Ministerio, otros tenían... En todos estaban ya surgiendo estas unidades para trabajar por el tema de la mujer y aquí no había nada. Entonces yo contacté con estas mujeres de Euskadi Cosquerra, que eran también feministas y que querían sacar el tema y empezamos a trabajar. Un día dijimos, oye, pues esto vamos a contactar con otras mujeres y vamos a ver qué propuestas hacemos. Entonces es cuando se planteó el tema de Macunde, porque me nació en esta casa. Hernani Ajuteguiñan, eh, pues partido es berriñeta, kuá, y eta, sabe, e, soy kuá. O sea, des berriñia o sea, gula sarten y ella piña batuiñan. Todas a una esa tenda mesela, o sea, de una fundación guiniana era para que iba a estar sin de no hernania pues hori A mí siempre me pareció que bueno, la paz era un, un, un, un eh, objetivo irrenunciable. ¿no? Cuando había una máxima incomunicación política, cuando nadie se hablaba con nadie, eh, en el Parlamento Vasco con John Ego que estaba allí, surgió... Eh, bueno, comenzamos a hablar, empezamos a hablar. Y empezamos a hablar ella y yo Especialmente pensando que algo debíamos de hacer desde su mundo y desde el mío para buscar esa, esa proximidad y ese, y ese diálogo que, que luego se materializó. Entre Arnaldo Tegui y Jesús Egiguren Egin de zueni bilbidea eta lan handia esagutuz, argi eta garbi irudikatzen zaituztetorain. Eskertutan ago, ate berriak irek izan ituzte eta indartxu sentitzen naiz. ...denek batera da. Eta askoz gera orain. Pues yo les diría que fuesen ellas mismas, a las mujeres que fuesen ellas mismas, que fuesen rebeldes. Y que esa es la única manera que hay también de aportar en la política, ¿no? Siendo, siendo rebelde, ¿no? obedeciendo todo, ¿no? Que, que se reafirmen a sí mismas, ¿no? Fortaleza de carácter. Muchos hombres no admiten jerarquías superiores femeninas. Unos lo demuestran explícitamente, otros con galantería y guantes de seda, pero en el fondo piensan igual. Tzarra itik herritan emakume pillo bat voluntaria don, herrigintzandabiltzen, eta gero instituzion sartzugu ez dauden. Kostue itzela da emakume entzate, instituzio baten parte hartu negra da. Eta semea la balima ditu, kulpabilizazioz betetzen da, esan edu confrontarse de y inmergure o sea, que Si eso no se, no se organiza, si no hay portavoces, si no hay propuestas concretas, eso queda en un desahogo callejero que está muy bien para denotar que, que, bueno, pues que, que la sociedad ya no aguanta ciertas cosas, pero luego eso no tiene una continuidad. Hay cosas que hay que cambiar a través de leyes y luego también necesitas referentes, por ejemplo, ahora es muy importante, por ejemplo, que haya estado Merkel, que haya estado Teresa May, aunque sea poco tiempo, que Segolén Royal se presentara a la a presidenta de aunque no lo sacó, lo de Hillary Rodham, yo le llamo Rodham por su apellido, Clinton es el marido, o sea, necesita referentes. Ahora Kamala Harris, por ejemplo, no que va con Biden. Pues es importante, es que no puedes estar siempre en un mundo etéreo. Las mujeres, el movimiento... Bueno, sí, pero necesitas referentes. Tú si quieres educar a una, cuando le, le das un, un texto educativo a un niño o a una niña, Estudia personajes también, estudia hechos concretos. Yo he hecho en y me parece una vergüenza que no se nos haya enseñado a las niñas la declaración de Seneca Falls, lo que fue de levelers en Inglaterra, el movimiento sufragista, cuándo se consiguió el voto en España, cuándo se consiguió el voto en Euskadi. Pero es que si no enseñas y si no tienes nombres propios, es que hace falta también personalizar eh, las cosas. Me acudió a las cosas que yo he Eta política ne vaí bai, baño ni es eh, eke yo que se venía en don Norbaite que es quien se yo venía en el relaco lambatiteco quería ver